Otro ejercicio que también se puso de moda ¿no? para trabajar los glúteos y que sí funciona, claro. Lo tienes que hacer correctamente pues, para que te trabaje los glúteos. Hazlo como generalmente lo haces. Ok, ahí. Bien, ok. Miren, si se fijan, como lo está haciendo ella... Prácticamente lo único que está trabajando más es la pierna. Realmente al trabajo del glúteo no le está dando nada. Ahora, ¿cómo podría hacerlo para que trabaje el glúteo? Llévala a la posición inicial. Sacamos un poquito el pie, o sea que te queda la mitad, la, eh, la mitad del pie que te quede fuera y la otra mitad que te quede dentro. Y vas a hacer todo el esfuerzo empujando con el talón. ¿ok? Ahora, realízalo baja, recuerda sin estirar completamente la rodilla ahí, ajá, sube, sube sube, hasta ahí manteniendo todo el tiempo la tensión en el glúteo y empujando con el talón, este es el tip este es el secreto para que tú lleves el trabajo hacia tus glúteos de la otra forma solamente el, el peso lo estás uh, cargando con la pierna, ok, ahí bien, sube, sube ¿Ahora sí sientes los glúteos o no? Muy bien. ¿Cuántas, ¿Cuántas repeticiones puedes hacer de este ejercicio? Igual, de 12 a 8 repeticiones con una carga considerable. Pero ojo, asegúrate que también no te estés balanceando con los brazos ni estés empujando con la pierna, porque ahí el trabajo del glúteo ya no entra. Siempre con una carga, un buen peso, pero llevando todo el esfuerzo hacia el glúteo.